No fue que despreciaste, aquel que reparte tanto dolor, a ellos más que a ninguno, amo con todo mi ser de Dios. Para la ciega, la mentirosa y el traidor. A ellos me entrego, haz tú lo mismo. Ve tú en su busca, sé tú el amigo. Sé tú la hermana, que somos hijos de un mismo padre, madre, amor. A ellos me entrego, haz tú lo mismo, ve tú en su busca, sé tú el amigo, sé tú la hermana. Somos hijos de un mismo padre, madre, amor No cae la lluvia solo a los buenos No deja de salir el sol Para el leproso